También de educación de juventud, de sistema de. Eh, didáctica, eh, musical. Escuela. Uh -huh. wenn die, wenn die nicht die si no desarrollan la actividad didáctica, o sea, la, el estudio de la ópera, o sea, la música, o la ópera bien. en general, en la juventud, eh, pues eh, la ópera tiene lo tiene difícil. O así sea, no se fomenta la, el, el educar en la ópera el también. El futuro de la ópera es en China, ah, porque okay. uh, hay un billón, cuatrocientos en millones, millones uh, habitantes y la música clásica es muy popular en el momento en China y ellos están uh, muy así y son muy trabajadores. Trabajadores. Eh, Estudian mucho. Y el momento es como una moda que piensan es muy importante y hacen sin pensar mucho. Sin mucha fuerza.